Nos encontramos, Esa. y te saqué de la destrucción. Me diste calma, pero aferrarme solo fue mi error. Fue lo mejor, fuiste lo mejor. Pero te quiero lejos de mí. Momentos que todo estaba mal, me aseguro estar siempre para ti. Grita mi nombre, grita mi nombre cuando yo te besé, porque no puedes. Grita mi nombre, saldré para verte por mi quédate. Por mí quédate, ese es mi deseo, porque no puedes. Grita mi nombre y saldré para verte, grítame. Dije que no sentía nada, baby, y mentí. Yo daría toda mi vida por tu vida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 Grita mi nombre, saldré para verte, por mí quédate. Por mí quédate, ese es mi deseo, porque no puedes. Grita mi nombre, saldré para verte, grítame.